Atacan a Seki Vicini por su nuevo video. El intérprete de música urbana, Seki Vicini ha recibido fuertes críticas tras el lanzamiento de su nuevo video, el tema llamado Aleluya. El pasado miércoles 3 de noviembre, la crítica hacia el artista se basa en que el video se viste de predicador evangélico o protestante acompañado de un grupo de personas también imitan a este tipo de personas que realizan una prédica en medio de la calle. Ahí vemos la captura de los comentarios en sí. YouTube, ¿verdad? Los fanáticos le han entrado con la conga sí. a Seki Vicini. Se lo va a llevar de ya. Ya. <risa> Le han dicho que una Pero basura. a todo eso. Sí, así es. Vamos a ver. Mira, ahí está el primer comentario arriba. eh. Ese fue la primera, el primer comentario que hizo Seki Vicini a través de su a video de YouTube, en su canal de YouTube. Así es. Vamos a ver si nos ponen ahí la... Las, respuestas, las, reacciones, las reacciones de, de, de, de, Sequi, de Sequi A, a Sequi través de esto, Que se vistió de, de predicador Y en el tema va cantando De, de, de, que, de que si tú te enojas Tú no tienes que estar, qué sé yo eh, Comprando urbana y, Pero lo está diciendo en modo de prédica Y entonces ha, ha sido muy criticado eh, eh, En este nuevo video de Seki Vicini La gente, ya tú sabes Los religiosos diciendo que se lo va a llevar el diablo <risa> Ah, sí, ¿no? <risa> sí, porque tú sabes que esas prédicas, Yo le diría, esas son prédicas como clandestinas que son como que se predica en la calle, en medio de mira, la calle. Mira, ahí está, bueno, ahí le dijeron de que, que lo reporten. Sí, le reportaron, también hay que aclarar que le reportaron la cuenta, y perdió su cuenta, esta es una cuenta nueva, que, que empezó desde ayer también, la gente sí. fanático de Seqibicini. intensa, que sepan intensa esto, la gente. Que lo sigan, que a, eh, su cuenta también se la tumbaron, se la reportaron <risa> a raíz de todo esto, Entonces sido sí, yo, tú sabes. A ver, a ver, el mensaje es claro, si estamos en olla, Venga los pasos de Jehová. Ajá, Suelta ajá. esa mente de Avaricia, de Jordan, de Romo y de Juca. Y conviértete a Cristo. Aleluya. Sí, porque él quiso como dejar un mensaje. Un mensaje no de la interpretado, el, el, el mensaje de, de, de Sequi ah, Mira, se eso es delicado. delicado. Mira, a mí me gusta el, el, el, el ritmo. Es que, yo estoy hablando el pueden llamar, no pueden durando llamar 809-725-0505. Opinar, opinar sobre nosotros. Lo buenas. Aló. Hello, sí. ¿Cómo ve usted este tema? Oye, Neto, pero esta ropa que yo está ataqué malla. ¿Qué fue lo que dijo? Pero imagínate tú, si, si no hay ropa, vamos a venir de nuevo. <risa> y no le gusta la ropa, vea, no. tiene que ver. No, donde es que vamos a comprar la ropa. Exacto. Que que eso, eso, que estamos, que abiertos, es, estamos abiertos. a uh, Eso que le preocupa decirlo. sobre la ropa, lo que claro, tienen que hacer claro, es llevarnos a no. una tienda que nosotros la cogemos y nos no, la No, compramos. no, de tienda no está de paca. Está de cogo, paca. Así. Atención, pacas de San Francisco. No, no, atención él que nos oriente y nos diga, venga muchachos, nos tiren por ahí por WhatsApp. Venga muchacho que lo voy a llevar una paca. Porque Exacto. para eso que se que prestan, a en apoyar, entonces se, se prestan a criticar. Exacto. Exacto. Pues, pues nosotros cogemos la crítica, nosotros vivimos de eso. Vivimos de eso. a sí. si usted no le gusta la ropa que yo me ponga, imagínese, ¿qué podemos hacer? De Ahora, yo no sé cómo es que hay gente como él que no le gusta una ropa como Tommy Hilfiger. Ahora, si la ropa no se repitiera, no la lavadora no se vendiera. No se vendiera. Porque para qué usted tiene la lavadora. Si yo me pongo este suéter 40 veces, 10 veces mío, y yo lo meto en la lavadora. Ahora eh, vamos a esperar que llegue, que llegue la época de que, de que se haga... ¿Cómo es que se Desechable. El, no, no, en los tiempos de, de, de, de aquella época que se hacían intercambios, el trueque. Que se haga sí, un trueque sí, de ropa, sí. yo me puse ese suéter hoy. lo cambio en el que tú te pusiste hoy, para yo ponerme el que tú te pusiste hoy. Tiene mañana. que ser para complacer. Entonces no, tiene no, que no, llegar no, esa no, época del no, trueque. No, señores. Y vos, con eso el, voy a decir algo. que Dios... Fue el creador del cielo y la tierra y del mundo y no le cayó bien a todo el mundo. Nosotros no podemos fallar. <risa> <caer. risa> Pero eso no, esa llamada no nos va a detener a nosotros no, no. nunca. Pero mira, ya regresando al tema, ¿verdad? De Jackie Vicini, eh, la gente siempre se va a encontrar eso mal, ¿eh? Yo lo veo como una parodia. Quizás debió tener. Raymond un poquito y Miguel hacen pila de parodia o sea, en, no, en, en, no, en no, man, Porque Jackie Vicini está eso mal, porque es de Suéltenme con razón, Ajá. Esa. La esa gente no es doble moral, es, es verdad, verdad. Muy señores, muy hasta mañana nos levantalo. vemos yo me puse una cotona por las redes llamaba